Estamos de regreso con ustedes, mis amigos, no, en su no, no, programa no de mañana. Esto es de mañana y hoy es viernes 18. Me pregunta aquí que si el alcalde tiene asesor. Yo supongo que no lo tiene. No sé, realmente no sé. No, ¿Asesor no, no, en, no, qué, no. en qué área? En, ¿En cualquiera? En cualquiera, por ejemplo, en comunicación. En... Bueno, David Díaz es el, el, el periodista de... Pero no sé cuál, si es su... Si su función es ah, asesoría. No los, los periodistas no, no trazan estrategia de, de marketing, no, de No, no, publicidad. no, claro, pues no son, no son mercadoros. No, claro. no son... Bueno, miren, eh, piden al Parlacén despojar de inmunidad al expresidente Danilo Medina. Un partido dominicano pidió ayer miércoles al Parlamento Centroamericano, Parlacén, que despoje de la inmunidad al expresidente Danilo Medina legislador ante ese foro regional desde noviembre, para que responda por los supuestos casos de corrupción cometidos durante su administración. De acuerdo con la solicitud del minoritario Frente Amplio, presentada por sus abogados y el diputado Juan Dionisio Rodríguez, Medina tiene conciencia de su responsabilidad y eso explica que se haya refugiado en el Parlacén. Ante las denuncias, y sometimiento por ante el Ministerio Público a parientes de Medina y funcionarios de su gobierno por supuesta corrupción, el citado partido exhortó al Parlacén a escoger su solicitud y evitar convertirse en una guarida de delincuentes. Para Rodríguez, no es posible que Medina se haya sustraído de las investigaciones e interrogatorios practicados por el Ministerio Público por alegada corrupción en su administración. Yerján es que eso es lo que de risa. Bueno. Miren, es que la ley, y, a, y ayer el, el expresidente ex Leonel él Fernández. El periodista. Eh, él es abogado el que lo sometió. Eh, Juan Dionisio Rodríguez. <risa> miren, miren. Ayer el expresidente Leonel Fernández, que sabe de eso, es un hombre de Estado, lo explicaba, y decía, no, es que no, es que no, es que Danilo no tomó eso porque él quiso. Eso es la ley que automáticamente coloca a un expresidente como miembro del Parlacén. Y dice él claramente, y eso no es un refugio para un expresidente, no es un refugio. Porque si hay algún tipo de acusación contra el presidente el expresidente Danilo Medina, si hay una acusación contra el expresidente Danilo Medina, que no la hay hasta el momento, es la Suprema Corte de Justicia la que tiene que hacer la solicitud al parlacén que le retire la inmunidad para entonces poder ejecutar, ¿m? para poder accionar en contra de él de manera judicial. Pero hasta el momento eso no ha sucedido. Entonces, por tanto, es risible esa solicitud. Es risible porque si contra usted no pesa ninguna acusación, la ley te dice, cuando tú termines de esto, tú tienes derecho a hacer esto por naturaleza, ¿verdad?, entonces, ¿cuál es la necesidad para mí que, la, que esta gente lo que están buscando congraciarse buscando con el presidente haciendo un ruido, con el presidente actual Luis Abinader, quizás para buscar algún puesto? Y esto es una especulación y una particular, no un hecho cierto. Pero sí, lo que es un hecho cierto es que el presidente, el ex presidente Danilo Medina no tiene una acusación en su contra de manera directa y de que está en el parlacén porque la ley se lo permite y, o así más bien se lo manda es automático realmente automático. la cuestión es que es automático ser miembro del Parlacén cuando tú abandonas la primera magistratura del Estado en la República Dominicana y en los países que conforman el Parlamento Centroamericano, que es Centroamérica y el Caribe eh, parece ser que aquí hay una una eh, grosera de, o, o un grosero desconocimiento de lo que constituye o qué cosa es el Parlacén eh, como dice Yerjan, y que no había escuchado la opinión de, de Lionel, de no sí. la había escuchado, que eh, nadie se ha refugiado ahí, o sea, no, hay, no ha habido un refugio. Eh, pasa también con las extradiciones. Mucha gente cree que cuando se si comete un delito en este país y se va fuera de la nación, fuera del territorio nacional, eh, se puede esconder, por ejemplo, en cualquier otro país, sobre todo países que, con los que hay eh, acuerdos de tradición mutuo. Lo hay con los Estados Unidos. Ahora, ¿qué exigen los americanos? A mí me correspondió, eh, en el tiempo que estuve en, el, en la Procuraduría, a, a llevar eh, dos casos de tradición internacional. ¿Qué es lo que ellos exigen? Tú tienes que traducirle todo el expediente, toda la información que tú tienes a su idioma original, que es el inglés, con un traductor confiable, ¿verdad?, se busca un traductor judicial traductor. ese traductor judicial prepara ese expediente Que es todo lo que está en español Convertirlo al inglés, punto Y entonces que la Suprema Corte de Justicia Emita Una orden de arresto Para ellos poder usarla allá Exacto. Y entonces se hace, se hace Se envía a través de la embajada eh, Vía cancillería Cancillería, embajada Embajada me imagino que al Departamento de Estado Norteamericano y ellos detienen a esa persona, la detienen de una vez, si, todo lo, si toda la documentación está en regla. Pero eh, si no tienen eso, por, muy, por, por, por un gran delito que haya cometido, por un delito muy horrendo, muy feo que haya cometido una persona, si no tiene esa, esa foja de información, eh, ese expediente a mano, eh, los americanos o cualquier otra nación no puede traditar. Sí se convierte en un refugio en ese caso, pero no, no porque lo sea como tal, sino porque el proceso no se ha llevado adecuadamente. Miren, yo creo que los presidentes que son los responsables de la administración pública durante su gobierno deben ser todos investigados cuando se da un caso, un caso de corrupción que está cerca. Porque, por ejemplo, tú dirás, bueno, el director provincial fulano de tal cometió un hecho de corrupción... Quizás eso no está tan cerca del presidente, entonces por ahí viene subiendo la investigación, pero siempre debe llegar a donde el presidente, siempre. Pero no está tan cerca, salvo cuando son los ministerios. Cuando son los ministerios, neces necesariamente hay que ver qué vinculación pudo tener el presidente con esos ministerios en, en un acto de corrupción. Y me refiero, por ejemplo, como es el caso de las EDES ahora, eh, como es el caso de Educación, como es el caso de Portuario, todo, ¿verdad? Y debe llegar... Ahora bien, esto de tú pedirle a un expresidente eh, eh, eh, o, o a una institución que le retire la inmunidad a un expresidente que no está siendo investigado, que no hay ningún tipo de querella en su contra, es un absurdo. Es un absurdo. Tenemos que poner las cosas en su justo lugar. ¿Mm? Tenemos que poner las cosas en su justo lugar y parece parece que esta gente del Frente Amplio lo que están buscando es congraciarse, como ya de hecho lo han, lo han hecho, porque tienen ahí a... A Jonathan Liriano cobrando eh, 150 mil pesos eh, como asesor del presidente, y eh, creo que ese es el puesto, y también lo nombran como vocero en el ayuntamiento de Santo Domingo Este. Fíjate tú qué disparate. Fíjate, no lo sabía, sépanlo. Jonathan Liriano del Frente Amplio de Marcha Verde, de la gente fuerte de Marcha Verde, lo nombran, ¿verdad? Ahora como bocina, porque está, eh, ¿se acuerdan de las bocinas que criticaban antes? ¿Lo ven cómo cambia la vaina? Ahora está nombrado con 150 mil tululuces, ¿verdad? Eh, en, en comunicación, ahora recuerdo, en comunicación. Él está ahí como en eh, un puentecito que no se sabe qué es lo que hace, pero en comunicación. Y entonces también lo nombran como vocero del, eh, eh, del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. De Manuel Jiménez, por cierto, desastroso lo que está sucediendo ahí en Santo Domingo Este. Pero mira, este. acaba de comprar 34 camiones. De basura. Bueno, yo hasta lo, ayer lo, yo, no, yo no lo he visto. Lo leí antes de ayer. Pero está, está con una situación terrible sí, sí, allá sí. En, en, en, en Santo Domingo. Este. Pero mira, hay tanto desconocimiento que aquí dice que no es posible que Medina se haya sustraído a las inter, eh, investigaciones e interrogatorios. A los interrogatorios no se puede sustraer nadie, porque en definitiva un interrogatorio no necesita, a menos que no sea como acusado. Que vaya como imputado, ¿verdad? Pero interrogarte sobre un hecho, cualquiera lo, lo puede hacer, lo pueden citar. Claro. Y, él, y él debe acudir a pesar de, de, de, de, de su condición de inmunidad parlamentaria. Claro. Pero lo que no pueden es detenerlo por la, por, por la inmunidad parlamentaria, pero interrogarlo sí. Claro. Y claro. eso no está prohibido, al contrario. O sea que. Sí, el Frente Amplio lo que está buscando ahí es congraciarse o buscar sonido, desafortunadamente. ¿Y de qué manera tan, tan y, y, pésima lo están haciendo? Con un lo, abogado malo, lo, lo, lo están haciendo. Bueno, mira.